Para ti que estás barajando la posibilidad de opositar al Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias, quiero comunicarte que desde esfero Posiciones el próximo 20 de marzo a las 6 de la tarde, iniciaremos la formación de cara a la próxima convocatoria. Quiero comunicarte que estás invitado a esta presentación, simplemente me tienes que enviar un correo a info.esferoposiciones.com o un WhatsApp al número de teléfono de la Academia 685 19 -12 19 indicándome tu dirección de correo electrónico. Automáticamente te enviaremos el enlace de la presentación y ahí yo te comunicaré cómo va a ser nuestra metodología, qué días tendrás de clase, cuáles son o cuál es el material que ponemos a tu disposición. Sin más, te invito a que el próximo lunes asistas a la presentación en directo, la realizaremos a través de Zoom y para ello, lo que te comentaba anteriormente, únicamente tienes que enviarme un correo a info.esferoposiciones.com o un WhatsApp al 685-1912-19 y te enviaremos el enlace de la presentación. Si ves este vídeo más adelante, del, del próximo día 20, comunicarte también que te enviaremos el enlace de la clase en diferido. Es decir, si en un momento no puedes asistir a esta presentación, tendrás siempre la posibilidad de ver la misma en diferido. Simplemente... Eh, Espero verte el próximo lunes a las 6 de la tarde. Un saludo. Chao, chao.